de LDP Magazine ya estamos aquí como cada día jueves transmitiendo para ustedes en estos calurosos días en que ya se nos acerca el verano estripidosamente Así que vamos a ir saludando a nuestros panelistas Terren Graham, ¿cómo estás terres Muy bien, ¿cómo estamos? Aquí estamos, feliz ¿Cómo? con el calor Con un calor exquisito A mí me encanta Yo soy de la gente que todo el mundo odia porque me gusta el calor lo que A mí también. Que el frío, sí. que no, Aunque me esté derritiendo Es más fácil saberse la ropa que ponerse ropa Germán, ¿cómo estás tú? Eh, vamos no, a ir ¿Es diciendo. pensativo eso con lo del calor? No, mi forma no. Vamos a iniciar la polémica temprano. No, pero no, no no estoy ni ahí con el calor. Prefiero el hielo, prefiero el frío absoluto, prefiero el aire, prefiero el señor prefiero frío, bueno. y el señor frío, eh, el grupo. Y, y aparte de eso, como lo he dicho varias veces, bastante triste y preocupado las cosas que están pasando actualmente sí. en nuestro país. Telescoa. Y es que más allá de la Escoa, es un problema yo creo que mucho más profundo uh -huh. y, y triste. No... Estamos tratando de darle el toque positivo, por lo mismo traemos algunas cositas interesantes hoy día, pero es idea. Sí, pues vamos a saludar, a quien está en los controles hoy día? Gonzalo. ¿Cómo estás Gonzalo? Hola, muchachos, cómo están? Buen día. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Veo que hay mucho material en estos momentos en la mesa. Así es. Fue Hola. el regreso en gloria y majestad de la cuneta shopping y, y ahora agregué algunas cosas de <risa> algunas cosas que había olvidado. Y que creo que también merecen su espacio, como el mendigo Carnaf de Camila <risa> que, que justamente el día de hoy, sí, 21 de noviembre, aunque ustedes van a ver esto en una fecha diferida. En algún lado en el futuro. Exacto. Sí, eh, hoy es 21 de noviembre y la editorial Fénix Dorado cumple su primer año de, de, vida, de vida. El Fénix Morado, como te lo pusiste bien pero fue una broma y no quiero repetir. Sí, te haga a pegar pues ¿no sí? claro. bueno, la Yamila Vamos en serio, Sí, felicitaciones a Yamila un esfuerzo muy grande que está haciendo para sacar sus libros y no solo de ella sino de varios otros escritores ha hecho varias cosas, cómics también así que esperemos que la cosa funcione que como dice Germán, está muy mala y son justamente las pequeñas empresas, las pymes las que estamos sufriendo y esperemos que esto se pueda mejorar algún día en cualquier hora y en cualquier lugar pero bueno, así que vamos a ir viendo cómo va esta cosa partiendo y recordemos chicos que ya está LDP Magazine número 75 especial Halloween Zombies este ustedes lo pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl aquí encontrarán un repertorio muy interesante desde los eh, Zombies de Romero, pasando por otros más eh, y otras películas que han estado calando hondo o en cierta manera han dejado una pequeña huella a través de la historia zombie, eh, son muchos así Me que pero. están las italianas están... Bueno, eh, la, me imagino que estará The Walking Dead Walking Me imagino Dead. De que estarán estas series inglesas que hay con respecto sí. a zombie, uh -huh. zombies de que también marcaron su, su parte importante al principio del 2000 Claro, yo creo que, mira, esta es como la terce segunda parte Yo creo que hay que hacer una tercera porque hay que concentrarse Porque aquí simplemente se hizo como una pincelada Nombrando las películas de zombies italiana, eh, europea y Yo creo que hay que entrar a profundizar ese tema Sí, sí eh, eh, eh, es, es un tema que me gusta bastante así Sí, que, entonces eh, también está es las la coreanas, las japonesas y otras más que también están dando... Sí, sí. yo creo que tienen a Busan es como lo más fresco con respecto al formato de los zombies que viene desde el lado asiático Generalmente más no una cultura, la oriental, que se dedique a desarrollar estos temas por su... Por su forma religiosa Ajá. Y por sus creencias de cómo ve el tema Ellos ven a los zombies desde un punto de vista distinto Como concepto dentro de su genealogía Entonces Creo que sería bueno ahí hacer un análisis Para poder entender que Dwayne Busan que todos dicen Oh, es lo que marcó la diferencia los zombies Es un producto hecho pensando para afuera Sí, claramente sí, sí. A mí lo único que no, honestamente Que no me convence Es la manera en que los zombies se mueven en la película Lo encuentro que esa Manera tan rápida y ágil que tienen, es como medio extraño, estoy acostumbrado al, al zombie de Romero, sí, que sí, sí, sí, el zombie clásico, pero sí. tienes que entender que desde que partió el 2000, que fue marcado por la película inglesa de 28 días después lo, los zombies agarran velocidad sí. no es algo que tampoco esté de acuerdo pero eh, desde que, ahí para ahí adelante se, ahí cambio. se hace la, la distinción entre, entre el zombie y el infectado y nos falta una tercera película de la de... Buen, 28 días. Super buen punto, Terrance. Uh -huh. Super buen punto, porque el primero era un derivado de la mitología el zombie, del zombie, del, del estar tomado o poseído por, en el fondo... El haitiano. Eh, claro, magia voodoo, en fin, bueno. etcétera, etcétera, Pero después, ese, ese, claro, Romero le da la vuelta al infectado. Uh -huh. Y de ahí va cambiando, va mutando hasta 28 días después, que es la película que Exacto. se toma como norma, del antes y el después del género, donde el infectado cobra fuerza y todo eso. Pero no nos cambiamos de tema, no, porque no, no, si no nos vamos a ir con un programa completo y más al respecto es que y, lo, y a mí me encanta que lo, los, zombies, es que los zombies atrapan, ¿sí? atrapan sí. Exacto, bueno, claramente. el tema de hoy día chicos es uno justamente que el señor Germán Adriasola se le ocurrió, se le prendió la ampolleta y dijo ¿por qué no hablamos de Space Opera hasta el Mandalorian? Entonces dijimos, ya, démosle, porque mucha gente no ubica más o menos lo que es la Space Opera eh, en sí, como género. Eh, a nivel de ciencia ficción, hasta el día de hoy hay discusiones si está dentro o no dentro de la ciencia ficción. Se sí, eh, los dio todos días cuando veíamos qué ejemplo íbamos a dar, incluso. Claro, sí, sí, sí, porque vimos una una caleta de, de ejemplos que no eran Space Opera, que lo estamos conversando con Germán por teléfono, que era un listado increíble. A ver, en la ciencia ficción... Existen eh, dos tendencias, una que es la fría o caliente, que es la, la manera en que se llama esto y, eh, la fría directamente, o es para que ustedes tengan una idea más o menos, es do, como 2001, hoy sea, en el espacio Donde se respeta el silencio, eh, en el espacio, eh, totalmente acotado con lo que es la ciencia eh, muy respetuosa de eso y la caliente es totalmente distinta, es mucho más dinámica. Tenemos alienígenas actuando con nosotros de manera muy informal, etcétera, etcétera. Que eso podríamos colocarla directamente como ejemplo eh, Star Wars. Y Star Wars justamente cae dentro de la Space Opera, directamente. ¿Sí? sí. Pero para comprender lo que es Space Opera, este es un subgénero de la ciencia ficción que existen en, en la ciencia ficción una serie de subgéneros y mezcla de, de género. Por ejemplo, cuando mezclamos ciencia ciencia ficción con terror, es ciencia terror. Y de ahí nace Alien, por ejemplo. Que está uh -huh. dentro del género ciencia terror. O en oh, el Cyberpunk, que está también hoy en día. Tenemos muchas corrientes y subcorrientes dentro del género de la ciencia ficción. ¿Sí? Pero específicamente la Space Opera, como decimos, es un relato de directamente de historias acerca de aventuras tratadas de forma futurista, con alta tecnología y en ocasiones casi románticas, y en que la mayor parte de los casos tienen lugar en el espacio. Eh, también tenemos, por ejemplo, que eh, la mayoría, a pesar de parecer humanos, no son humanos, son eh, una coincidencias que se parezcan a nosotros y están rodeados por una serie de, de criaturas alienígenas. Eh, o especies en este caso y que perfectamente pueden hablar el mismo dialecto como uno puede hablar inglés, francés o con, otra, con otras razas uh -huh. ¿Vamos bien? o sea Sí, es que el concepto, sí, no, pero es que, bueno ya. A ver, pero es que el concepto de ópera, ¿qué es lo que es? Es una historia, es una fantasía es una fantasía que, está, que es contada de manera muy sencilla uh -huh. ¿Y cómo es la ópera? ¿Es grito, llanto, es drama, es...? Son emociones llevadas al máximo. Sí, pero acá hay una persona que el escritor Wilson eh, Tucker, que utiliza por primera vez el término Space Opera de forma peyorativa. Este caballero se lo hace en el 1941, refiriéndose a en lo que él percibe con sus vicios y clichés dentro de la ciencia ficción en su tiempo. Estamos hablando del año 41. Haciendo alusión al género de las sub operas. O sea, programas de radio dramatizados popularmente eh, en las radios eh, Esto, casi siempre, toda esta corriente viene directamente de Estados Unidos Así que, ¿qué puedes aportar por ahí? A ver, mira, normemos primero eh, sí. Ocurre que, tal como tú bien lo dijiste, hay que entender que en esa época La parte fuerte de la entretención uh -huh. venía por parte del radioteatro Sí ¿Ya? Donde en el fondo elegían distintas historias, eh, a veces eh, directamente de, tomadas desde la literatura, uh -huh. eh, muchas veces tomadas dentro del área del, de la misma ópera, de que eran historias clásicas, Otelo, Magdalena, sí. en fin, claro, ya, sí. que las recreaban de una manera más actualizada. Y eso fue creando, por decirlo de alguna manera, sé que algún historiador acá me puede linchar, pero. De cierta manera, como hacer la teleserie del momento. Sí. ¿ya? De ahí viene, tal como tú decías muy bien, terrance De que en el fondo, todas estas historias que tenían drama... Que tenían pasión... Que, eh, de que tenían un toque de exageración bastante alto mira, para, mira eh, sí, para poder trasuntar. Mira todos los carteles que hemos visto están todos ahí hacia arriba con Sí, eh, sí, sí pero es que solo luz, quiero oye, explicar qué buena película, más adelante. qué ¿ya? buena película, película esa, Excalibur Sí, pero... Ojo. Calma, calma, calma a explicar en la sí, sí, porque todo, todo, todas las imágenes que se están viendo se van a explicar en un rato más del, del, del, del por qué se eligieron. ¿ya? Perfecto El punto está que el este teatro, esta pasión Que muchas veces eran un par de actores Que hacían muchas voces ¿Cierto? De, dependiendo el nivel de producción Que salía radialmente Se le llamó soap opera Debido uh -huh. a que en el fondo El auspiciador que tenían la mayoría De estos programas norteamericanos radiales uh -huh. Era una, una empresa de jabón Entonces Como, como era la teleserie Algo un tono peyorativo Algo menor, algo más bajo sí. En cierta manera Se le puso como soap opera Así como es esa teleserie Pagada por un jabón Por decirlo de alguna manera Y de ahí llega un minuto En que se agotan las ideas uh -huh. Tenemos que entender también Que estamos en la época donde hay Primera y Segunda Guerra Mundial sí donde tenemos que entender que mayoritariamente la, la cantidad de mujeres que quedaban en la casa era proporcionalmente mucha más que los hombres sí. en casa en Estados Unidos, porque los hombres estaban en la guerra, claramente. Sí. Y en el fondo tenías que generar ese formato romántico, pero ¿cómo puedo hablar de una realidad si está todo el mundo en guerra y de qué hablamos? Y dijeron, tomemos la ciencia ficción. Y ahí se empieza a meter dentro de estos programas de soap opera la ciencia ficción como parte de la historia algo que, como era peyorativamente tratado, los historiadores y por lo mismo los escritores más duros de la época de la ciencia ficción empezaron a decir, que el que tú bien nombraste Roberto, sí. que de una manera muy peyorativa así como, ah, estáis haciendo space opera Wilson Tucker exacto, y de ahí viene todo un formato que está y acá soy súper radical en decirlo ...cuando tenemos que ver los ejemplos... ...es que en el fondo... ...tiene que haber un hombre y una mujer... ...mínimo... ...donde la mujer es la más importante... ...o sea, es la reina, la princesa... ...la mujer importante dentro del mundo que se está planteando... ...el hombre que tiene una casta especial... ...pero que tiene que ir cumpliendo el camino del guerrero... ...que es las etapas de superación... ...para poder retomar... ...o en sí poder blandir en adelante que es lo que a él le corresponde por por, por linaje, Lea ya y en el fondo todo esto dentro de un formato romántico en el espacio mm -hmm. en un estado de colonización en un estado de conquista en un estado donde te vas a tener que entrar a eh, enfrentar a nuevas cosas y esas nuevas cosas hacen que todo esto se divide el soap, o sea, el space opera perdón dentro de como tres tendencias más como específica la que se carga un poquito más al western ¿ya? Uh -huh. que son dentro del estado entendamos cuál es la lógica del western en la historia que es en un momento donde gente está colonizando nuevos terrenos tiene que hacerse justicia uh -huh. valor, trabajo y si guía por sí por, por sí mismo donde por lo bueno, mismo vaya a tener que tener tus armas vas a tener que tener o sea, tu casa, uh -huh. tus animales tu cosecha, tus cosas en un despampado donde en el fondo no no, no hay nada ¿no? ¿Entiendes? Claro. como concepto eso es lo que se toma del western que es lo que se toma de otras áreas que en el fondo es la parte de tu... al colonizar se hace la relación miunioca con Colón uh -huh. vino en tres carabelas uh -huh. son naves que traen uh -huh. mucha gente entonces, todas las naves que participan en una space opera... ...llevan mucha gente a colonizar o, con, o conocer nuevos mundos. Sí. Y, por otro lado, sin dejar de lado todo, eh, todo esto... ...siempre un factor importante de intención de la fantasía heroica... Uh -huh. ...como una etapa más allá. En el sentido que va a haber un rey, va a haber una reina... ...va a haber por lo mismo un reino... Uh -huh. Va a haber un visir, va a haber un mago, van a haber tropas, va a haber una ciudad amurallada. O imperios. Imperios exacto. Sí. Y esas condiciones se tienen que dar en un space opera, sí o sí. Efectivamente. ¿Te está quedando claro? No sé. Voy a tener que estudiarlo. Ya. Sí, ¿por sí. qué? Me, me, me superó, me superó el concepto no, pero es verdad, o sea, para que sea Space Opera necesita eh, tener algunos elementos que si no están no funcionan si no están no funcionan y uno lo ve en todas las copias en todas las copias de Star Wars que aparecieron sí, en los 70, 80 sí, sí, sí. Eh, en donde, en lo... donde se saltaban esas etapas porque, porque nunca echaban, no cachaban sí, o simplemente era un gancho comercial, Exacto. me acuerdo que después de Star Wars de todos los fenómenos que hubo salieron como 20.000 películas tratando es que, de bueno, evitarla. ¿no? Exactamente. Eh, previamente, el Carpenter había hecho Dark Star, que es como la primera obra de ciencia ficción en el cine, que tiene como una cierta trascendencia, uh -huh. que bueno, ahí de, de, eh, derivaríamos en lo que vio Jorosky, uh -huh. que porque se enganchó de, de, de, de, de ahí para poder hacer dunas de los escritos de que muchas cosas de las que escribió Jodorowsky en Duna después como que aparecieron en Star Wars mágicamente. Porque eh, sería... ¿por qué sería? <risa> ¿Qué Los invito a ver el documental de Jodorowsky al respecto de Duna, es muy bueno. Uh -huh. eh, también está todo un debate del, del, del... De en el fondo que tenemos mundos que llaman la atención, pero que de cierta manera, ¿cómo lo hacemos expandir? Generando cosas nuevas y en realidad Star Wars marca un antes y un después porque maneja todos los conceptos al revés y al derecho. Nietzsche. todo lo que explicamos sí. de la reina, sí. por, bueno en el sí. caso la princesa que leía sí. Luke que es el caballero, claro. el príncipe de que va a llegar allá arriba de ahí que viene que tiene que terminar en un acto factuoso al final donde lo condecoran es como casi un giro caballero claro. general, ¿no? hay una mezcolanza de historias de la humanidad también en basada a la ciencia ficción ¿te refieres? por ejemplo Star Wars que también tiene obviamente la tecnología la ciencia ficción pero con elementos netamente del caballero de la Edad Media. Lo que pasa, claro. es, que, lo que pasa es que ahí es que... tenía elementos que tú podías reconocer en otras cosas, ponte tú, como en el Señor de los Anillos, uh -huh. en Star Wars tienes tal como dices, al, al, al guerrero al guerrero nuevo, tienes a Dan Solo que es el pirata. Exacto. Tienes a, a Obi-Wan que es el mago. Exacto. Que es, igual, es igual que Gandalf es el, es el maestro que tiene que desaparecer En algún momento uh -huh. La princesa que, que tiene La princesa que tiene la información vital Para que todo funcione uh -huh. sí. Y si se dan cuenta, el antagonista Por excelencia en Star Wars Que es Darth Vader uh -huh. No es el que dirige todo en sí no Es como en el fondo Es como los tres mosqueteros Que el malo siempre es el que maneja las tropas cierto sí. Que no me puedo acordar ahora el nombre de personaje Pido disculpas uh -huh. Pero la lucha entre los personajes, siendo que los centrales son los más importantes dentro del mundo, sin saberlo probablemente, o que lo van descubriendo a lo largo de que se da la historia, su antagonista es uno cercano a ellos, no es el rey, Exacto. no es el de más arriba. Entonces, cuando tú analizas Star Wars, y yo ahí soy bien emblemático y bien enfático de decirlo, eh, tal como ya se dijo recién, el, la estructura del, del, de la fantasía heroica es lo que le da la base a Star Wars que tiene un trabajo de Winston a New Hope completamente de acuerdo sí. no lo vamos a negar es parte del Space Opera pero la parte importante de Star Wars 100% viene de la fantasía heroica. Uh -huh. sí, el camino del héroe, como ya habíamos dicho, puesto por Joseph Campbell. A ver, ¿por qué funciona Star Wars? Yo lo veo de este punto. Puedo estar equivocado, yo creo que no. Eh, pasa lo siguiente: estamos hablando de 1977, en eh, una eh, década que empiezan a aparecer las superproducciones, recién. Antes se habían tratado de hacer películas eh, más o menos pomposas, entre esas teníamos, no sé, en cercano. No, no, no, no, no. Estaba hablando de los 60, por ejemplo, películas que eran pomposas que eran musicales, teníamos La Novicia Rebelde, sí. eh, que eran películas mucho más familiares, Hello Dolly, era ese como el mercado que tenía. Pero no existían las superproducciones, no se creían en ella en otro tipo que no fueran los musicales o estas cosas, y se llega en la, en la década de los 70 a tratar de empezar a producir estas superproducciones. Una de las primeras era Terremoto, está bueno Terremoto del sí. año 74, oh, 73, 75, 75 ¿no? Ya, y de ahí empiezan como de a poquito a aparecer, pero la gran gran, que le pega la gran patata y comienza el blockbuster es Star Wars, pero ¿cuál era la gracia de Star Wars? que era totalmente seria, no era una apuesta infantil no era un producto para niños directamente, hasta el día de hoy le tratan de vender como una película para niños nunca ha sido para sí, niños, la compró Disney ¿no? sí. bueno, la habrá comprado Disney pero su, eh, la lógica que tenía la, la película era que era tomado todo en serio, no era tomado a la, a la chacota o sea, es que podía, que podía ser un mundo entretenido, lleno de luces, lleno de magia, de todo lo que tú quieras, pero los personajes dentro de su entorno eran, se, se tomaban lo que, lo que estaban viviendo muy, muy en serio. Es decir, a ver, compáralo con la película de Flash Gordon, donde quiso Dino de Laurenti. Laurenti, que es una chacota de principio afino, es decir, sí nadie se pasa con, que... Y esa no, no prende porque no... ¿Tú O sea, pues nos están tomando en serio lo, lo que estamos viendo. ¿tú? De acuerdo, y es súper bueno que hayas dado el ejemplo de Flash Gordon, porque Flash Gordon, para mí, por lo menos, no un space opera, por varios motivos uh -huh. re importantes. Flash Gordon viene del pulp, bien viene de la literatura, sí. se hicieron al, algunos cómics, no uh -huh. al principio, al principio, la parte fuerte fue el pulp y el radioteatro, claro. y algunos cortos de matiné de Flash Gordon, que, eh, de que eran en blanco y negro, ¿cierto? Uh -huh y estaba la animación, y siempre la temática de Flash Gordon fue un tanto irreal, yo los invito a buscar los videos en YouTube, hay más de uno por ahí, uh -huh. pero tenía un porcentaje de irrealidad, entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer eh, Dino Laurente? Es homenajear esa estructura de matiné, uh -huh. que es como para pasar el rato, nada más, ...con cosas entretenidas, no estoy diciendo que esté mal ni sí. mucho menos... ...yo me entretuve viéndola en el cine... Sí. ...pero trata de homenajear esa estructura. Oye, oye, espérate un poquito... estaba recordando... ...Flash Gordon no viene de los pares, ...viene directamente de los cómics... ...lo que viene de los par directamente es... Eh, ...Buck Roger. Puede ser, a lo mejor me sí, estoy sí, diciendo... Sí, pero... es, es ...porque Buck Roger es el primero... Acuérdate que era Armagedón veintitantos, no sé cuánto, que el tipo se queda dormido en una... ¿Sí? Y despierta en el futuro la que, convivir, que, convivir que convivir hay una invasión, el futuro, que ¿sí? ellos dicen que son... Eh, él piensa que es una invasión mongol, porque por las características que tiene el invasor. Después descubre que no, que realmente son extraterrestres. Esa es parte ahora, de la pregunta. Ahora, Flash Gordon, la parte fuerte en Estados Unidos fue netamente la literatura. Ellos tenían una cantidad de libros para niños y para jóvenes... Claro. De que era y, y que inclusive estaban divididos lo, lo, los libros para niños eran historias bastante cortas uh -huh. con mucha ilustración y la literatura juvenil era el típico libro de bolsillo, sí. que en el fondo era para que el joven mientras iba al colegio o no sé dónde... son buenísimos. Y, y era lectura muy entretenida. Claro, muy entretenida. Muy ¿cómo se llama? El Flash Gordon vendría siendo como la versión 2.0 de lo que era Bocorroyer, a nivel estético, a nivel de claro. guión, a nivel de, de dibujo. Era eh, Alex eh, Raymond que estaba detrás, comparado con... Ah, claro, con, si, comparado por punto de vista. Sí, pero sí, es que sí, lo que pasa es que... A ver, Fletch Gordon es una franquicia muy importante que fue tomada desde el primer minuto, tuvo tira de diario, sí. eh, eh, eh, Kim Fattles. Fue sí, quien, no hace quien, como tira de diario. Claro, de la después. Y, y en el fondo, eh, ahí hay, hay, recalco, y aquí está el mejor ejemplo, de que yo te decía la otra vez Roberto, ¿por qué no un Space Opera? Flash Gordon y la mayoría de sus personajes, cuando se mueven de un planeta a otro, van en una nave personal que pueden llevar a dos o tres personas más, pero no son todo un mundo que va con ellos. Todo lo contrario con Star Wars, que es la mega nave... Son ciudades flotantes. Donde son ciudades flotantes. Donde son, en el fondo, esta estructura de carabelas, esta estructura de piratas. Sí. ¿No entiendes no? De ahí por lo mismo, yo creo que antes de seguir... ...si podríamos hacer el mini break ya por la... ...de las propagandas para irnos después directamente... ...con los ejemplos de las series de animación... ...que creo que van a ayudar mucho... ...a ver las diferencias en cada uno de los géneros... ...del Space Opera... ...me parece, comencemos entonces con... Eh, ...la promoción de Roca Store... ...ya, dale... Rock Store es un anexo complementario... ...de Roca Diseño y Comic SPA... ...dedicado a la producción de elementos publicitarios... ...para empresas, educación y público en general...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 Han repito, pasado tres por el programa. Sí, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Y tenemos material de ellos por lo menos de tres a cada uno. Justamente, solo debes de compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage, LDB Magazine, y como ya dijimos, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la pregunta, que la repito por tercera vez, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Yo creo que es hora de empezar a revisar el material que trajimos. Empecemos Exacto. por las espadas. No, no, no, no, pero, pero, eh, pero, pero, no, pero es que, que en el fondo vamos por lo de las series de animación yeah. que yo creo que ayuda como a graficar cada una de las áreas de la yeah. Space de que estaba hablando. Ya. Yeah. Y, y, y, y, y de ahí le no, vamos, no. vamos con las películas y ahí para cerrar con el Mandaloriano y las espadas y todo yeah, eso. Ya, perfecto, ya, yeah, Bueno, partimos con un clásico, yo creo que lo reconocen, ¿no? Macros Macro, tiene una característica que ya la hemos explicado en todo este rato en el programa. Eh, Mimei sí. es la cantante, es la mujer importante por excelencia, Lisa Hayes también, y bueno, y Rick Hunter es lo mismo, uh -huh. e ellas son casi las princesas, estamos más que claros, ¿no? Sí. Así es. Mira, ponle un poquito de pausa, por favor. La gracia para poder recordar y cerrar al tiro el tema de, de Robotech es que, si te das cuenta, el SDF-1 es una nave tipo eh, barco. Sí. Los brazos son barcos, son fragatas, que son. son fragatas, exacto. El almirante, uh -huh. cierto, que es global, el global, es que maneja el SDF sí. 1 y prácticamente lo único que le falta es el típico timón sí. de pirata, que no lo hacen por un sentido que ya vamos a explicar más adelante, cierto, uh -huh. de que sí. es icónico de otra serie de, de, tanto de manga como de animación, sí. pero Pero eh, Robotech y Macros, sí. ¿cierto? Eh, maneja directamente toda la estructura, si uh -huh. se dan cuenta, de la mejor manera de lo que es el Space Opera, porque son los personajes en otros mundos con, con la contraparte de que son alienígenas que son humanoides, o sí. sea que tienen forma humana, uh -huh. pero no, no son, son, no son humanas pueden aprender a hablar nuestro uh -huh. idioma sí. y se comunican, ¿cierto? Todas las tropas de Dolce, en fin, uh -huh. etcétera, etcétera. Y en el fondo eso te da la posibilidad de poder llevar adelante cada una de las cosas que ellos tienen que ir descubriendo. Mejor ejemplo, así como Star Wars en el cine, yo creo que Robotech resume de, de, de, de esa manera casi majestuosa eh, lo que es el ejemplo de un buen Space Opera. Sí, ¿estamos? Eh, me estaba acordando que nos confundamos de repente porque también tenemos una princesa princesa que es la princesa Aurora eh, también tenemos al Galáctico, ¿te acuerdas? Ah, y, sí, y bueno. su viaje con Glotín y no me acuerdo lo del Giorgio. Con, con Giorgio, ¿Ah, claro sí. pero eso es realmente una adaptación del Rey Mono llevada al ¿canzama? a la animación Mira, sí, hecho, es una de las variantes sí, una variante, porque es el Rey Mono realmente ¿no? sí, en el caso del Galáctico y si se dan cuenta esa serie nace dentro del punto eh, eh, quien, a finales del 70 y principios de los 80, lo más fuerte y, y lo que estaba vendiendo mejor en todo el mundo era el, el espacio, la ciencia ficción. Nada más que algunos le daban un toque más tirados para un lado o para otro. Pero bueno, para ir a otro ejemplo, quien seguía después de Macros, teníamos a Galaxy Rangers sí. o conocido en su minuto la animación como Los Guardianes ¿De la, galaxia? de la Galaxia. La gracia de los Guardianes de la Galaxia es que. Ellos, como concepto, querían sacar juguetes, uh -huh. querían competir en la estructura de la ciencia ficción, de que era lo que más querían los niños. Entonces, porque entendamos que Star Wars hay un montón de juguetes, uh -huh. que es donde se hacen las lucas, George Lucas, sí y en el fondo, eh, los Galaxy Rangers toman... Dicen, ¿cómo lo vamos a hacer 100% americano? Y sí. es que en el fondo sea space opera Y sea completamente nuestro uh -huh. Western Y el western es absoluto en esa serie eh, Están los motentes serie 5 que es Del cual viene Chain Ganso Que es uh -huh. un sí. pistolero uh -huh. Bandolero que se pasa al lado de los buenos Está Zachary Fox Que es el padre de familia Que es el que va a colonizar Pero se enfrenta a alguien que... Le rapto a toda la familia Entonces como colono, ¿qué, qué voy a hacer? Bueno, si voy a tener que hacer el Marshall más Western, sí. No puede ser, sí. ¿cierto? Como el carward de, de la Ponderosa Pero visto en otro lado Claro, en el, el Wally, -E, que es en el fondo -E. El negro que sí. Ojo, eh, te voy a hacer una cuestión De que, veanlo bien, de repente Lo tratan súper como esclavo mm -hmm. ¿sí? Lo abandonan harto a Wally -E. Él en muy pocos capítulos Sale adelante tomando las decisiones qué es lo que va a hacer para poder desarrollar la drama y poder resolver el acertijo siendo que es el más inteligente sí. pero él lo tiene que mandar y es negro bueno, digamos de que no so Eran los 80, eran los so lo 80. 80. Eh, so era 80. Eh, le pasaba lo mismo a Mr. T con los magníficos Sí, le pasa lo mismo a Mr. T. Exactamente, y que era... no podía ser el central, sino pasaba... que después logró Ajá. hacerlo, pero fue hasta como por ahí. Me pasaba... es que acordaba, hay una anécdota de de Tim cuando dice que se enojó a Aníbal, el, el actor con Mr. T. Sí. Le sacó la cresta, güey. A Mister sí, dice que tuvieron que quitárselo, porque se crea muy bravo el, el animal. Y no, no era tan tanto como sabía Mr. T, dice que tuvieron que quitárselo. Era de, de eh, Genial el nombre. No, y era racista. Si sí. no, no, no, no estaba conforme con, con tener un compañero lo negro en el, y en lo el que, grupo. Lo que pasa es que con eso terminamos el, Con eso cerremos el panel. Lo que pasa es que ahí George Pepper era el, acto, era el actor de cine, era el sí, ganador no. del Oscar, y el resto era sí. perraje de, de la televisión. Exacto. Exacto. Y a Mr. T lo tenían como gancho publicitario, era como el... Lo tenía por facha, era como... Sí, pues podían obvio. haber tenido un jugador de fútbol, es como si, no sé... Acuérdate ¿no? que había salido Como la... puesto Alexis Sánchez eh, había la... en la de un Rocky, ah, Había salido en Rocky. Había salido un Rocky Exacto. Bueno, ya él venía de la lucha libre. También. También. Y era guardaespaldas y tenía toda la pose de... Tal, tenía toda la pose de matón. Pero... Sí, no me, no me extraña. Sí, yo me acuerdo cuando chicos eh, hablaban de que los, los cuatro pasaban peleando entre ellos, que no se hablaban, de que sí. esto, de es lo otro. Pero también se daba ese elemento del... Del el negro que está en el equipo para trabajar, por supuesto. Sí, sea, sí. Esa parte o sea, se salía sí. en Misión Imposible también. Sí, también. Tristemente, pero es cierto. El es que nacía no el trabajo era Mr. P. <risa> no oye, chiste, oye T. Germán, te quería hacer <risa> una consola. <risa> Tú hablabas del Galáctico, hablabas de Macros, de Robotech. Sí. ¿Podríamos considerar en este caso a los Silverhawks también como espía para? No. El problema qué? es que los Silverhawks viene directamente de una estructura un poquito más derivada de lo que es la fantasía heroica, un poquito de ciencia ficción y se carga aunque pues, yo te digo? Hay una mujer importante uh -huh. ahí. No. O sea, hay una mujer, pero no es tan relevante. No es, el es la... tema. A ver, siempre cuando tú quieras ver si algo es ese space opera es, hay una mujer importante que pueda ser la mujer importante del universo donde están pasando las cosas. Y en la parte de, tiene que ser en la parte del universo, el eje y también la parte afectiva. Claro, porque ah, si no por no cierto. es space opera. Ya. Yeah. Tiene que ser ese legado de teleserie. Si no no hay Además hay una cosa de los Silverhawks ¿te podías acordar de los nombres de los personajes sin googlearlo? No, bueno. yo no me acuerdo, guau. Yo me acuerdo de Esclavo, nada más. Silverhawk, bueno, niño de cobre, cuánto era el. El, el vaquero. El... ¿Pero, Chula, cómo, no sé, pero, pero ¿cómo pero, se llamaba? El si Alcón no vigía. Todos tenían nombre, ¿sí? Ah, no, no, no. Me decía, me estáis pidiendo mucho. Pero. ¿Cómo, y lo que ¿cómo para con, cerrar? Y lo que pasaba con Galaxy Rangers es que. Eh, se trata. me acuerdo que era una serie muy muy profunda, era como muy seria, y de repente se perdían porque no sabía, no sabía si se iban a ir por el lado, por un lado más serio, porque tú la trama principal de que el de que quería encontrar a la de esposa que, para ¿no? devolverle la energía al corazón claro, que se la, le tenía raptado la trama principal no la desarrollaron nunca mm, sí. Sí. aunque no lo creas hay capítulos que sí, sí y los tengo en la casa así que te los puedo pasar ¿Ya? tengo la serie la, de, Un respaldo. la tengo <risa> pero el punto está que para cerrar la mujer en el caso de, de ¿cuánto es que se llama? de, de, de, de tengo, los ¿verdad? Galaxy Rangers ¿Mm? está como al límite, está muy al límite porque aunque es importante dentro del grupo igual la serie es más bien machista hay que reconocerlo me puede gustar mucho la serie pero a los tiempos actuales uno la ve y se le notan los daños por eso, es una serie bastante machista por lo mismo, pero funciona bien porque eh, ¿por digo machista porque obvio la chica es curvilínea tiene mucho poder y todo eso pero tampoco es la líder del grupo no siempre lo es generalmente Zachary Fox y es como, ¿qué nos va a salvar este capítulo? si no era Zachary Fox era Chain justamente triste pero cierto excelente animación en todo caso yo, yo le prendo élita sí para eh, pa mí una Además de las que, mejores de su época en los 80 tenía que tener un personaje que se pareciera a Steve en tu serie si no sí, esa es verdad también hay una serie que no es japonesa me acuerdo en este minuto que era también era um, con ¿Cuál se llama? Eh, con caballitos espacial y todo el cuento. ¿no? Cyber Rider. ¿Sería Cyber Rider? No sé cómo se llamarían en, en Japón. El, el jinete sable. Es, el jinete sable. en Mega. Sí, en, ahí en sí, no me acordaba el nombre. En la versión japonesa, el líder del equipo era el japonés. Sí, justamente. Pero bueno, derivando en el otro ejemplo que viene después y otro que yo creo que es, eh, si mal no me recuerdo, que el que viene Yamato, ¿cierto? Yamato. Así es. Yamato para mí y para muchos que lo lograron ver en su época, es lo previo Robotech y es el pre-Robotech. Uh -huh. Tiene sí, toda la, la, la estructura, la trama, es parecida, claro. la trama es casi lo mismo en muchas cosas. Lo que sí, y es mucho más fiel a lo que es un space opera, porque está el piloto, que el hermano uh -huh. murió en sí. eh, combatiendo en una guerra antes, creo que era en Marte, claro donde la mina con que se enamora es como con la mina importante del sí. de llamado, ¿cierto? Que es la que termina resolviendo, ojo, ella termina resolviendo muchos capítulos mm. junto con el robot, sí. que es la que salva la plata en todo el viaje. <risa> eh, el el telalmirante ahí, Bonachón, que bueno, llega al final de cada una de las temporadas, que es una cuestión que a mí me encanta de eso, pero también es ilógico que al final de cada temporada muere y no sé cómo para la otra porque Yamato tiene como 8 o 10 temporadas y toda la, cada una de las temporadas es lo mismo sí. con los mismos personajes lo, eh, lo clonan y se muere sí. pero yo creo que lo más importante creo es que los papos que no se hacen mucho problema con la trama no. muchas veces no a lo mejor uno no debería hacerse tanto problema, es verdad pero la gracia es que en el fondo todo esto es por el bien de la humanidad, van en un barco tienen que llegar a un nuevo mundo sí. que les va a dar la posibilidad para poder volver a tener el aire limpio y lo verde en la tierra. Y para eso hacen lo imposible. Sí. Y todo esto es gracias a esta chica, al compadre, al amor que hay entre los dos que sacan adelante un montón de cosas. La película con actores, por favor, no la vean, no vale la pena. Mejor vean la animación. De ahí la no comentamos más ratito. Hay un... me acuerdo que... Yo siempre he sido fanático eh, de leer libros de información de cine, cómic y todo el cuento. Y hay uno que yo lo leí hace mucho tiempo que hablaba que eh, el Yamato realmente era una película larga eh, que simplemente ¿tú? se vio una sola vez que duraba ocho horas. Esa película la, después la dividieron y es la serie de televisión original que nosotros vimos. O sea, de, de cierta manera, lo primero que llegó acá al país fue la película que era estructurada en dos horas y media, dos horas, una cuestión así. ¿no? O sea, fui chico, la fui a ver al cine uh -huh. y me llevó un tío, si no, imposible de ir. Y eso, tal como tú dices, se dividió en varios capítulos y le hicieron algunos pequeños enganches. Para la primera temporada, después las siguientes temporadas 2099, eh, 2099, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cada una tiene sus variantes, reutilizan ciertas animaciones de las series anteriores, uh -huh. pero era siempre lo mismo. Tenían que ir y solo faltan 324 días para salvar a la tierra una frase que quedó en la memoria de casi todos. Gracias. Me haciendo presión a la gente. Pues. Sí, me siento gente. Después, como para cerrar, otro buen ejemplo es Capitán Harlock. No sé si está por ahí la imagen, del la Capitán imagen Harlock. de Capitán Harlock. Sí, estaba incluida. Eh, la gracia de Capitán Harlock es lo mismo que decíamos recién, un barco y él sí. tiene, por excelencia, toma el detalle que había quedado fuera en todos los anteriores, que él es un pirata. Y como buen pirata Toma el mando en base al, timón. al, al timón. timón, y con eso no puede ser más fiero, más diestro y más decidido, y en todo este mundo donde está Capitán Hancock, está la princesa de los mil años, o sea, series que no son al mismo tiempo todo el rato estos personajes, Justamente. pero son del mismo mundo y que dan la estructura de por qué se grita Arcadia Libre, como siempre se ha buscado, hay una opresión, están los clásicos malos, sí. tienen que ir de un planeta a otro, Pucha Capitán Harlock, otro de mis favoritos, lejos, por lejos, eh, que es lo que estamos viendo justo en este minuto. Es el pirata por excelencia. Así es. Creo que es el momento que empecemos a ver algunas películas para que la vamos viendo. Daniel. Antes que pues, porque vamos a cerrar con la espada y vamos a cerrar con el Mandalorian así que yo creo que para que alcancemos. alcancemos. tenemos un listado de películas. Bueno, ya hablamos de Star Wars, sí. que es de 1977. Recién hablamos del Yamato también. Eh, que la película fue bastante malita, que era es, eh, Space um, Battle Chip Yamato Space um, Batalla, ya, lo mismo, y eh, el, lo mismo que tú estabas hablando recién, que era el Capitán Harlock. Pero nos queda una que es bastante interesante, que se llama Achura Cara eh, No Meshi, me me o sea, el mensaje de las estrellas. ¿Te acuerdas cuál es esa? Yo no me acuerdo, por lo menos. ¿De qué se trata eso? El mensaje de la estrella es la película primaria que de ahí sirvió de trampolín para sacar la serie San Kukai. Ah, perfecto. Sí. Es una... Muchos dicen que realmente es un spin-off de la película, porque son totalmente distintos la película a lo que es San Kukai, uh -huh. que es bastante interesante, el Mensajero de la Estrella, en la cual también juega con muchas cosas que mmm, ya, ya vimos en Star Wars, no, toma muchas las pinceladas, pero a la vez también toma... Otras cosas que el autor es el mismo de... Eh, a ver, lo, tenemos los ultramanes por un lado y después tenemos estos personajes que son estos como escarabajos verdes, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Los sentai. Los sentai. Eh, Pero ¿cómo se llamaba el sentai? ¿te acuerdas? En una moto verde. Kamen, Kamen, Rider. Kamen Rider. Es el mismo no. creador de Kamen Rider quien eh, hace esta serie de televisión en los eh, 80 directamente yo inclusive había leído por ahí que era un manga, pero después averiguando con el cuento, no, nunca fue un manga, fue directamente un producto de, de televisión. Sí, sí yo lo recuerdo, sí. Sí, entonces de aquí nace en esta película eh, la serie de... Um, eh, San Kukai, como se fue bautizada acá y que la vimos en los veranos en el canal 13 pero su popularidad saltó para muchos para una segunda generación a través de Pipiripao, ¿te acuerdas? Bueno, Pipiripao se llevó lo mejor de todo lo que ella se había dado a los otros canales y que los otros canales nunca se atrevieron a repetir y mantener una franja para niños Sí, justamente Me acuerdo que Nicolini alguna vez contó en una entrevista que a los canales les llegaban las muestras sí. de la serie y a veces con suerte, como pasó con San Kukai, que te mandaban la muestra de la serie completa que uh -huh. era para que tú la compraras yeah. pero los canales, siendo como son, no compraban nada y se quedan con se quedan con las series incompletas que eso es lo que veíamos yeah. eh, hay series que nunca vimos cómo terminaron porque oh, no, sí. simplemente no estaban los capítulos o sea, sí. eh, pero San Kukai vimos el final pero no San no. estaba Cuocay completa, estaba completa sí, sí, sí, sí me sí, acuerdo sí. cuando se va al barquito translúcido ese y yo el llanto el compadre por la princesa y la princesa se va despidiendo la ventana es ¿Eh? lo que yo recuerdo por lo menos sí claro. por lo menos ahí ya tenemos la tenemos la princesa tenemos bueno tenemos la princesa, princesa el es que es la misma estructura de Star Wars sí, está el héroe, este el héroe no me acuerdo ahora los nombres caballato bueno Dale, por sí, favor. No, Simón no me acuerdo, sí, me acuerdo, pero, dañado, pero, el local, sabe, la princesa Sofía, eh, Simón, que era el mono. Simón de que era el mono, el o clásico, el, el clásico chino vestido de mono, sí. porque se le, se le notaban los ojos y, sí. y la boca que se movían. Sí. Claro. Sí. El robot que era totalmente distinto también. Oye, retomando lo que, decía, lo que decía Terrence, que me llamó bastante la atención, claro, habían series, me acuerdo que obviamente las daban en pipiripao, pero nunca dieron el, el final completo. Puede que esté equivocado, por eso consulto. ¿El Galáctico la dieron completa en pipiriado? Que... Que... No, no, los no, últimos Galactico. episodios, Galactico. los últimos 10, 15 episodios no llegaron a él. De ganar. las cuatro que juntaron para hacer el festival de los robots estaba el Gladiador. El, el, Vengador. Sí, ¿El Vengador? El Gladiador estaba completa. El Vengador no, no estaba completa y la otra quedaba en el Magnetron. Super Magnetron Habían que... ocho capítulos y eso eran los ocho capítulos que daban. ¿no? Y no había más. Bueno, ahí sí. hay, hay un mito que siempre se ha hablado que estaban los capítulos del, del final de Super Magnetron y de repente alguien por error las quemó. Acá. Y, sí. Yeah. Y se perdieron los capítulos por eso. Es un mito. Sí. No sé si sea verdad. Bueno, la San Cocae? Prácticamente anda dando vuelta por ahí en DVD. San Cucay está completa y, no, la le falta y, la capítulo. Película, y la película también está, tenía, tenía final. Sí, que en... sí, sí. No, pero uh, le falta un capítulo a cuando se llama La San Cucay. Está pero, completa la ay, pero, serie que se está vendiendo. Pero la en televisión completa. Eso. Pero que es sí. un capítulo menos entre amigos, menos que sea el último. Digamos. El último, no, no, no. Sí, pero por lo menos sabemos. ¿Cómo decimos? Está la Princesa Sofía está todo está todo incluido y ahí. Estaba la versión malvada de la Princesa Sofía que te la tiraban en el último capítulo. Yo decía, está, El último, está, ah, qué Yo bueno, decía. me recuerdo yo decía mal, eso, mal. Era, eso era genial si lo hubieran explotado un poco más decía porque te lo tiraron así como, ah, así como. No, los últimos tres capítulos te sí. eh, explican que tiene una hermana gemela, la princesa Sofía, que es la, que con, la, la, la, la mala, que, la que comandaba esa. esa Era nave el emperador que, que comandaba esa nave con forma de, de estatua. Así. De estatua, justamente. Así que eso, bueno. Eh, hay otra que también muchos confunden. Y se, tu, este es una tuya favorita, Germán? Que sí. es Space Hunter Aventuras. Sí. El cazador del de... espacio, aventuras en la zona prohibida. Actuada gran... por. Peter Strauss, un pedazo de película de clase B, donde el malo es Michael Ironside, sí. donde yo creo que se gastaron hartas lucas haciendo esa película, no lo parece, pero yo creo que sí, podrá ser clase B, pero gastaron muchas lucas. Yo la fui a ver al cine, Yo cosa. la fui a ver al cine, la tengo en remasterizada en la casa, me la repetí, es un lujo. Y ojo, eh, la película, bueno... A grandes rasgos, es un recompensa, cae en el planeta por no sé qué trabajo que andaba haciendo, tiene una tanqueta, y en el fondo a él lo mandan a recuperar a una chica, y uh -huh. padre creo que lo contrata, si mal no me recuerdo, porque la nave donde esta chica cae en ese planeta y se la rapta el malo del planeta. Justamente. Estoy bien, creo que... Eran, ¿no? eran, sí. eran como dos o tres, pero lo que sí recuerdo es que la nave... Verdad, sí. La batalla era una batalla espacial entre vagabundos, porque... Exacto, que, tenía ese toque medio Mad Max, por decirlo de alguna manera... Porque todos tenían una pinta flight hasta el villano, sí. Sí, sí pero, pero Michael Ayrton, o sea, un maestro, Ahí con un su, maestro... Sí, con unos parches en la cabeza, no, unos, con unos, parches, pedazos, unos, unos pedazos, pedazos de mecánicos. alambre plástico, así, y todo, todo lleno, y, y todo lleno de tierra, y, la, y también las, las, las princesas bañadas en tierra, porque... Sí. Parece que, parece que la, la, el requisito era, era tirarse al suelo y es que, ojo, que era tirarse al suelo. Dude. En esa época, que de que era el, el, el glam en sí, sí. Eh, por eso eran las mallas apretadas, Exacto. pero pasadas por la tierra, sí. tiene que ver con todo el legado que deja Mad Max. Sí. Ojo, con, eh, te conozco. Yo, yo esta película no la encuentro de que sea un space opera en sí teníamos pero el que de la semana acuerdo que era muy hay, hay gente que la cataloga Space sí. Opera por estar en el espacio pero al ser el central él, y él anda haciendo un trabajo que salvará a la mina que es importante, sí pero él está haciendo un trabajo no es tan Space Opera yo lo tiro más al lado del sí. Cyberpunk porque es algo ya más posapocalíptico y está dado por los personajes porque cada una eh, no sé si te acuerdas de que sí. había un vehículo que, de, de que era como un tren hecho por parte sí. de nave claro. entonces todo es el legado después de un Apocalipsis X en el eso, espacio. A eso me refiero, es como que cumplieron todo con los, con los sobrantes de algo que pasó mucho antes. O sea, Exacto. Eso, que se nos quedó una en el que no está aquí, anota se lo está revisando cualquiera ah. batalla más allá de las estrellas. Que era batalla la más allá de las la estrellas. Corman. Sí. Roger Corman se hizo como dos o tres películas más o menos en esa línea. Batalla más allá de las estrellas es como bastante cercana a Star Wars. Bastante. Creo que es del setenta y tanto también. El 79 y nueve. Mmm, y yo recomiendo verla. Y igual con nostalgia porque no alcanza como a... con los, los años le ha dicho mal. A ver, en la película por lo que yo recuerdo sería dio el Cinerama acá como la gran superproducción tratando de como de de empatarse es que, o colocarse es que, al lado de... Es que en esa época no hacían no distinción. No, no hacía distinción. No. Bueno, el cuento que acá tenemos un mundo que está a punto de morir, a punto de ser colonizado por el malo de turno, que también está um, Iron Sain, también el, el malo Me, de oh, ya, en no esta película, la sí. Y, eh, y tenemos varios eh, actores. Actores que se van como... Es como los siete samuráis, pero en el espacio, en que van apareciendo. Exactamente, tenemos al, y tenían actores de los siete magníficos. Claro, que, teníamos a, a George Peppard en el, en el papel de vaquero, teníamos a la gente de Cipoll, ¿te acuerdas del ah, actor? ¿cómo está? Ah, eh, ¿Cuál? A ¿Lilia? Cuma? No, el otro. No, el otro. Eh, Ro ah, Robert, Robert, Robert, ¿no se cuento? Robert Bond. Robert Bond, Robert Bond era un... Justamente era... Un agente secreto retirado que estaba en un planeta lleno de oro y todo el cuento, y que él simplemente sale de su aburrimiento para unirse a este grupo. de Es que lo que pasa que. Yo creo que ese es el gran problema de la película de Roger Corman. ¿sí? Se nota que tanto Pepper como Robert Bowne estaban cobrando su cheque, sí. porque son personajes que están como aburridos, ya, vamos a hacer esto. y Tú miráis si sí, los actores hicieron lo mismo, están de aburrido y vamos a hacer esto porque me están pasando lucas y la película se pierde un poco se pierde la trama como que pierde fuerza estuvo muy bien que... me acuerdo sí, sí. y la Valquiria, la Valquiria, te acuerdas la que también es su único eh, sueño es morir en combate la Valquiria es la misma actriz que sale en Conan el Bárbaro ahí tiene un dato. Ahí. hermosa ahí, ahí tiene oh, un dato oh, extra oh. eso amerita un, un coro. sí uno dos tres sí sigue porque a ver ojo en esa época también está el legado... Y también está la favorita de, de Pato Alfonso, la Caroline Monroe. También que, está oh, la Caroline Monroe. Uh, también. Qué buen detalle. Ojo, un dato acá. Akira Kurosawa marca un antes y un después en el cine por muchas cosas. No solo japonés, sino a nivel mundial. Sí. Claro, por la fotografía uh -huh. que plantea un tipo de cámara que se relaciona un poco con lo que hace Kubrick, pero juega de otra manera mucho más... Eh, contemplativa podríamos decirlo sí. y donde esta contemplación te hace a que tú tengas el tiempo de recorrer eh, en recorrer cada una de las imágenes con calma todo lo que te está mostrando por eso es contemplativa su fotografía pero aparte de eso todo esto dándole un toque mesiánico un toque especial donde el guerrero es lo más importante de ahí viene el legado de los de, de los siete magníficos del western, que uh -huh. es un clásico por los siete samuráis sí. eh, de ahí vienen todas estas películas donde los cañones navarones sí. todas todo esas donde juntan un grupo de inadaptados, por decirlo de alguna manera o dejados por la sociedad, no necesariamente tan inadaptados, donde uh -huh. ya voy a hacer este trabajo por plata porque es por honor, por lo que quiero hacer, en fin, etcétera etcétera entonces, ahí cae esta película, parte súper bien como toda película de Coleman, algunas duran mejor, otras peor con el tiempo, pero vale la pena ver. Esta no soporta mucho el, el trato. Pero bueno, la otra es una película un poquito más moderna que a mí en lo particular que hizo yo Germán nunca me convenció eh, el, el, el casting que utilizaron para la película. No se las compré, que fue John Carter en Marte. John Carter el gran problema que es Disney. Y la parte. La hicieron, la trataban de hacer una película familiar y la gracia de John Carter que John Carter tiene una carga erótica que si se es la que, quitas, es que, es que se, funciona. Si Deja Toris de ella es, viste con un velo. ¿Sí? Léalo en los libros. Uh -huh. lo, entonces, ¿cómo vaya a hacer eso? Con velos sin velo. Eh, o sea, por, porque en el fondo es uh -huh. lo trascendente y lo e importante para el uh -huh. mundo que te plantea John Carter. Pero más allá de eso, creo que tiene unos bonitos detalles hace muy buenas alusiones a, a, a lo que es el buen western italiano tiene una escena al principio que está robada pero homenajeada en el fondo a Sergio Leone sí. eh, tiene esos detallitos que, que, de que vale la pena verla yo sí. no me encuentro tan malo el casting no te digo que es de mi película que me la voy a repetir un millón de veces pero a mí me gusta creo que yo, yo también la fui, al, yo la fui a ver al cine tenía muchas ganas de verla me acuerdo que John Carter es de estas películas que desde el año 20, que es la misma producción que han tratado de hacer sí. desde entonces hasta ahora. Eh, y me dio mucha lata que le, que, que le, fuera, le fuera tan mal. Mm, sí. pero, pero es cierto, tiene algunas falencias que decir. Sí. Sí. Pare, tú tenías que haber hecho Conan en Marte, no mm. No una copia mala de Avatar, si Avatar, Avatar te copió a ti. ¿tú? Qué sí. buen punto, sí. exacto. Yo me acuerdo que yo estaba, sí, yo estaba ¿Sí? en Film, sí, ¿sí? me acuerdo, y ¿cómo se llama? Y el eh, que era amigo mío, el, el director de marketing ahí, y me muestra todos los productos que están trayendo John Carp, también me mostró la pasaban la, las hipnosis. Y yo le dije, compadre, esta película no va a funcionar, va a ser fracaso de taquillo. Y por qué? Porque no, no tiene los lo ingredientes reales que tiene la, la novela. Dicho y hecho es que yo no idea? creo que sea porque no tenga los ingredientes de la novela. Yo recalco lo que dice se está muy bien. Creo que el problema es que hay que está hasta Disney que la, le baje el tono y no podéis bajarle el tono. Si sí, sí, pusieron era, un perro. Exipario, Buenas, ni, un perro. igual, pero bueno ahora te voy a pedir Vamos ayuda al... con las imágenes de la ¿Sí? espada porque ojo acá, que acá hay un punto importante para la iconografía, para entender lo que es un buen space opera y de dónde viene perfecto la perfecto. primera imagen, el pintor es Frank Fraceta. y él es el que da es el pulso que, que le dio la imagen a Conan el que le dio la imagen a muchas cosas, Conan, al Dead Dealer, en fin, pero, pero ojo, esta aventura que es la primera, vámonos pasando con pausa, porfa, para que no se adelante. Lo que pasa es que acá se adelanta, no tenemos ah, la opción para hacer ah, la ah, pausa. Vale, ya. La primera es contra los dioses. El gesto en la espada, es lo más importante que es lo que se empieza a repetir en las imágenes siguientes, donde el héroe siempre está con la mujer más abajo, ojo, ¿se dan cuenta? La mujer le toma la pierna, no le puede tomar el hombro, no puede estar al nivel del hombre. Esa es la esencia de la Super eso? machista, triste, sí, siempre. Este, sí, siempre. siempre. Ah, que esta película italiana de Beastmaster, que tuvo serial después de televisión y todo eso, lo recalca. Si lo ven, es lo mismo de Frank Fraseta, es un, una copia bien hecha, y es el mismo gesto que tiene Conan. Se dan cuenta, la espada arriba, la mujer más abajo, no puede estar al nivel del hombro del hombre. Mira, Miren, Star Wars. Star Wars. Ah, tienes razón. Está a la claro. El mismo claro. gesto. Leia, aunque es muy importante, pero está de la cintura hacia abajo. El tron. Tron. La mujer no está a la altura del hombro. Fíjense cómo hacia arriba la energía está, es casi una espada. Está, ah, claro. Y ella están, está en pose de admiración. Se dan sí. cuenta, Excalibur La espada hacia arriba Y ahí está la, la madre de Arturo Mirando también dentro de la iconografía De la, de claro, la imagen Pero siempre está del punto importante más abajo Giman, lo mismo La espada hacia arriba de, de, Después viene la otra imagen característica ¿Por qué Giman es despedido? No no, hay... no, no, no, <risa> lo es, tiene ahora. que ver ah. con el gesto del mundo Bueno, de, de ahí aparece otra Los Thundercats, la espada hacia arriba Siempre recta hacia arriba Es lo que marca cuál es el héroe del grupo es lo que marca la iconografía que se mantiene gracias a dios en esta no ¿Qué? voy a hacer comentario prefiero saltármela pero, sí, pero allá ¿no? eh, sí, al que salió esa la... cosa no Sí, salió que fue pésimo, pero bueno <coughs> así ah, al final salió sí sí pero por qué cuando lo... se saltó algo pues sí se saltó una sí sí que ver sí. ¿Esto es la es ah. que, sí, que a de, tiene arriba. la misma actitud de la energía hacia arriba la espada ah. el gesto la espada es lo que da la importancia, que acá está mucho mejor explicado, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es el mejor elemento para reconocer lo que le da el puntapié al Space Opera que viene de. TLVP también. No, Yo y ahí como me... lo vieron, sí, está sí. en Star Wars. Sí. El logo de los 40 años de Star Wars, uh -huh. si lo buscan por ahí y lo googlean, es el logo por excelencia que marca no solo. La edad del aniversario, sino que marca la mejor iconografía de lo que es una Space Opera. El Space Opera, por eso es que Luke y Dar pelean con espadas uh -huh. y no pelean con poderes. Sí. Hay una de un ilustrador, parece que italiano, que encontré un, una imagen, tiene la misma estructura, con la espada todo, pero es una mujer que está con y, y tomada de las piernas, dos hombres. Sí, bueno, es que después ya de... una, una caricatura dentro enga. del postmodernismo, dentro del arte y la ilustración, siempre se ha dado la estructura de poder reivindicar. Porque, ojo, uno cuando es chico no se da cuenta de esta estructura machista. Uno la ve, le cautiva, le llama la atención. El Conan ahí, o el Luca arriba. Pero en el fondo estáis dejando a la mujer más abajo. Sí, qué sí. ya después, cuando te ponen más viejo, ahí va. a claro. Bueno, nos queda ahora el Mando Lorien para ir cerrando. Justo para cerrar, yo creo que. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es buena o mala el Mandalorian? A ver, Mandalorian ya, tiene, ya lleva dos capítulos y ha sido una grata sorpresa para la gente que ha visto, Star, que es fanática de Star Wars, porque recuperó un elemento que las películas nuevas habían olvidado, que era este Exacto. el elemento del western. Exacto. Tienes alcanzar Recompensa, uh -huh. que se mueve dentro del mundo que ya está... Está caído, está reconstruyéndose, está alejado de la élite de la que, sí. que maneja los cambios en el universo. Y es un tipo que en el fondo está tratando de sobrevivir y está buscando su. está buscando su espacio, está buscando su espacio dentro de su. dentro de su grupo, uh -huh. está buscando su espacio para ser reconocido como un. Por su raza, es? por su estirpe, porque en él para él lo explica su religión son las armas. Claro. Y a mí me tiene sorprendido, eh, me ha sorprendido el hecho de que tiene todos los elementos del western, tiene pocas, habla poco, <coughs> habla más con sus acciones. Es increíble que, increíble que Pedro Pascal llegue a ser tan expresivo sin poder sacarse el casco. Muy bien ahí. Los personajes secundarios, ese con la voz de Nick Nolte, maestro personaje, tremenda, tremenda. Es un personaje. Hay spoken? Un personaje uh -huh. súper carismático y además que agarró una frase que se convirtió en una nueva frase para el bronce de Star Wars. Este robot. Y elige 88 que se mueve como Christian Bale en equilibrio. Sí, sí. <risa> sí. Es verdad. Yo siempre estuve en la, la duda, ¿cómo diablos se movía esa cosa? Y ahora ya por fin lo, lo subimos. Claro. No es el mismo que vemos en el Imperio, es un derivado es un robot mejorado. Pueden buscar la ficha. Exacto, de... no es el mismo. De uno, el claro, uno al 33 y el otro del 88. Un dato. Bic y esta cosa que nos sorprendió. Como... El, el desliz de Yoda. <coughs> sí, yo <risa> he dicho, muchos memes con esta imagen. <risa> sí, sí. Es un desliz de Yoda. No, y como dije, Disney la hizo porque este es el regalo que todos quieren para, para Navidad. Sí. O sea, más que eso ocurre que yo creo que por primera vez John fabro puedes criticarle muchas cosas. Porque parte haciendo bien la trama, eh, generalmente estoy hablando de sus trabajos y de repente se pega su guateadita. Mm -hmm. pero generalmente él la tiene muy clara y él lo demuestra en esta película porque, ojo, ¿cuál es el nombre del Mandaloriano? No? hasta ahora no han, dicho no, eso? no han dicho lo nombran por ahí no me acuerdo cuál es el nombre exacto pero es el, la misma actitud de Clint Eastwood en los clásicos de Leone nunca, ¡Apalo! nunca sí, le supimos sí. el nombre eh, maneja los códigos esos solo casa, de repente eras. grité a Polo y él estaba ahí Carl Weathers okay. el, el, el, el, el, los códigos los códigos del Western los códigos del Space Opera lo maneja perfecto John lo maneja al punto que tiene y muestra la información que solo debe mostrar y, bueno, con todas las lucas que le pasaron, algunos dicen que el primer capítulo tiene más lucas que el otro, que de repente está más pobre o no. Yo encuentro que la serie presenta lo que tiene que presentar y punto. Y yo creo de que eso es lo mejor. Ojo, reflexión. Todos los fanáticos dicen, qué buena, ya llegaron ahí en los trailers cuando mete 50 naves cruzando el halcón milenario. Viejo, George Lucas, cuando lo hizo la primera vez, uh -huh. hace cruzar tres casati sí. contra el halcón y generó... La emoción exacta, no necesito 50 Justamente. Eso es todo. Como él se llama <ríe> George Lucas lo hizo y Disney no ha sabido. Es una clonación mala, como yo lo digo, hasta el cansancio, que muchos hasta el día de hoy le prenden velita. Pero mí honestamente, la trilogía, la última trilogía no me gusta. Me hubiera gustado verla... la, la aunque hay hubiera sido mala pero la versión de George Lucas para saber cómo realmente un, era su visión un, final de, de todo esto hay un patrón que uno puede estar observando en este tiempo que a las, a las películas que mejor les ha ido es cuando menos gente se ha metido sí. ¿okay? ah, con, voy. con Wonder Woman nadie se metió sí. y salió muy bien con sí. Aquaman ya sí. hasta Aquaman, excelente sí. con, el con el Joker ¿pay? sí. Sí. sí. Eh, tan poca fe le tenían que ya, arrélate con estas dos productoras y ahora los tipos están bañándose, sí. bañándose desnudos en cerros de dinero, sí. ¿qué tal? Sí. Yo digo <risa> y, honestamente. Y que... lo mismo pasa con el Mandaloriano, es sí. decir. Ya haz lo que quieras con él y mira lo bien sí. que está resultando. Ah, eso, yo en los años 80 o 70 no éramos podido ver este tipo de producción a nivel televisivo en la serie. Habría ah, no, sido no, imposible. No. Hoy en día es decir, podemos decir que están a la altura de una película de Hollywood de esa época. Ahora, ojo, hay una película, hay, perdón, una serie de televisión, ya búsquenla, Space 1999 que está a nivel de cine. Y son dos o tres temporadas y los maquetazos son... No, de los Anderson, de los mismos Los Thunderbirds. Sí, pero es una sola temporada. Son dos temporadas, bro. Son, dos temporadas. Sí, son dos temporadas. Y en el fondo es un, una producción que para televisión eso era carísimo. Es británica, eh, no gringa. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hay que dejar que los tipos que crean hagan su pega como les corresponde. Y el Mandaloriano lo hizo John Favreau. Gracias. Gracias por luchar y mantener la idea clara. Y mañana es y, y mañana viene el tercer capítulo, ahí lo vamos a estar viendo sí. y comentando. Señores, recuerden que tenemos ANG tú! Chile desde 2012, empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. abre sus puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado. Inscripciones, estas son limitadas y ya están abiertas en www.ldpmagazine.cl y búscala en nuestra fanpage y en nuestro grupo de LDP Magazine o también directamente en la fanpage de ANG Chile, no lo olvides Incrídase con, con, con confianza que empezamos en enero En enero, si todo ha marchado que ya, Todo el mundo se retrasó, así que ya estamos medio Retrasaditos con esto, pero tendremos que Empezar sí o sí en enero Recuerden, tenemos un ejemplar De Trauco, solo debes Compartir este aviso que está disponible en Facebook Darle un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo Y responder la siguiente pregunta Nombra cuatro dibujantes históricos De Trauco Recuerda, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco Solo de, de compartir este aviso que ya está disponible en Facebook Dale me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine e Invitar a dos amigos a hacer lo mismo Y repito, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco Y con eso estaríamos Y Pero recuerda, antes, antes nos queda el número 75 de LDP Magazine Especial Halloween Zombie Ya está disponible en www.ldpmagazine.com Punto CL y ya se nos viene el 76 que es un especial de Blade Runner así que no se lo pierdan chicos, un gusto que hayan estado con nosotros Germán, gracias por estar acá de nada por favor, Teres, gracias, a ustedes. gracias gracias por venir, porque esta contingencia está muy complicado llegar por acá todavía tenemos gente aislada en Puente Alto y otros lados que no han podido salir de sus rincones para venir hacia acá, Gonzalo. Te pasaste como siempre. Un, un saludo, abrazo. Un saludo a todos ellos. Ojalá que encuentren las llaves de la casa. Sí, y nos estamos viendo en otro programa de LDP Magazine. Y no se vayan de Sintonía. No se vayan de Sintonía porque ahora viene en clave astral. astral. Así que vamos, chicos, y nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.